Un gesto muy bello del presidente de la República en esta inauguración fue que él pidió que en lo que le dieran el tour por la fábrica no fueran los políticos que estaban allí, sino que fueran los empleados de la empresa. Y resaltó que son lo más importante de una empresa. Un gesto preciosísimo. Ahí había gente llorando de esos eh, obreros de la empresa eh, Codal con el presidente de la República. Otra visita que hizo el presidente de la República fue a esta finca extraordinaria que tiene el grupo Risset aquí en San Francisco de Macorís, a la Hacienda Esmeralda. Eh, una eh, de gran, Un ejemplo. Mundial de lo que es la producción del cacao. Allí el presidente habló de facilidades de financiamiento para 300 mil tareas de cacao y una línea de crédito por 800 millones de pesos. Además, en, una, en un gesto de, de primicia, declaró desde aquí, desde San Francisco de Macorís, el decreto 641-20 con el cual se declara de alto interés nacional el cultivo y la exportación del cacao. Vamos a ver este resumen de la visita del presidente a la hacienda en San Francisco de Macorís al sendero del cacao. Nuestra hacienda, justo en el corazón de la provincia de Duarte. Por si no, por ser... la mundial del cacao ético y de calidad. Hoy viste sus mejores ganas para recibir a un promotor incansable y aliado del desarrollo de la marca país. El cacao dominicano, con sus atributos particulares, es un líder único lado. La actitud de nuestro suelo, la calidad de nuestra variedad. ...el inigualable desarrollo de nuestra infraestructura de posgracia y calidad... ...que el capital humano interviene en esta actividad. Le comenté al presidente la motivación de la gente. ...y no me dejó terminar. Solamente me dijo, estoy de acuerdo con eso y vamos a darle para adelante. Y hoy hemos logrado que el cacao se declare como de alto interés nacional. Que además y que junto con el café, son, somos el 26% de, la, de los bosques que tiene la República Dominicana. Pero también hay una producción de 75.000 toneladas, que, de las cuales 70 de una manera consistente se van a la exportación. También por, eh, podemos eh, eh, señalar, que que hemos por la la cooperación Nacional de, de, de, de la Comisión Nacional de Cacao, un programa de 800 millones de pesos, una línea de crédito de 800 millones de pesos también, a una tasa preferencial de los programas regulares del Banco Agrícola para apoyar la comercialización del cacao. Es decir, que eh, estamos con esas 100.000 esa 100, tareas de fomento del cacao, Estamos, que vamos a apoyar a una tasa cero. Es lo que la Comisión Nacional de Cacao, como organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, es responsable de diseñar y promover políticas públicas orientadas a impulsar el desarrollo sostenible de su sector cacao -tradero. Ayer estuvimos reunidos casi dos horas sobre el tema de la agricultura en el lo importante es importante que ya definí habíamos de anteriormente la fecha a la vela pasado el domingo nuestra presencia aquí y el decreto que acaba de salir hoy y la Construcción de ese plan de desarrollo del cacao que debemos hacer en dos meses. La buena noticia para el cacao es que en esas casi dos horas que hablamos sobre la situación de la agropecuaria en términos generales, no se mencionó al cacao. Eso es una buena noticia, me preguntarán por qué. Porque ustedes saben perfectamente lo que hay que hacer para desarrollar el sacado. Lo que necesita es un gobierno que los entiende y que los apoye a ustedes.